Tiene la palabra la senadora Jiménez. Gracias, presidente. Señorías, durante los últimos siete años hemos visto cómo el proyecto energético del Partido Popular consistía básicamente en allanar el camino para que el sector siguiera controlado por el oligopolio en subvencionar así los combustibles fósiles, en poner todas las trabas posibles a la generación desde fuentes renovables y en frenar sistemáticamente la transición hacia un modelo energético 100% renovable, inteligente, eficiente y en manos de la ciudadanía. Y año tras año los presupuestos del Partido Popular siempre han sido un fiel reflejo de esos objetivos. Por eso siempre las mayores partidas han ido, se han destinado a cubrir los costes del sistema eléctrico, sin haber hecho siquiera un, una auditoría para saber si esos costes son eh, reales. Nos han dicho siempre que re, por responsabilidad, nosotros les decimos por responsabilidad no, por sus compromisos con el oligopolio. Estos presupuestos que debatimos hoy siguen anclados en ese pasado fósil y tienen y frenan la necesaria transición energética. Por decirles solamente dos datos simbólicos: el 65% de toda la partida se dedica a cubrir los costes del sistema eléctrico, mientras que las partidas contra la lucha de, contra el cambio climático se han reducido un 65%. El gobierno de, del Partido Popular ha sido un irresponsable en materia energética. Así de claro, señorías, un irresponsable. No hay más que ver cómo, gracias a sus políticas, este pasado año 2017, las emisiones en gases de efecto invernadero en nuestro país han aumentado un 4,7 Irresponsables por no haber dado todavía a este país una ley de cambio climático y transición energética irresponsable por frenar la transición hacia ese modelo limpio e irresponsable por no querer entender que los costes medioambientales y sociales de ese sistema obsoleto y caduco son los verdaderos costes del sistema, porque van en la calidad del aire que respiramos y van en la posibilidad de dejar a nuestros hijos e hijas un futuro limpio. Esos costes, señorías, sí que son caros, son inasumibles. Ustedes han penalizado el autoconsumo, inventándose un impuesto al sol indecente y que pone a España en ridículo internacionalmente, que de país pionero en la generación fotovoltaica hemos pasado a la cola. Y encima nos han dicho que pagar ese peaje era por una razón de justicia social. Un peaje que es como si nos dicen que tenemos que pagar el billete de un autobús que ni hemos cogido ni vamos a coger. Ese es el cinismo del Partido Popular, señorías. Ese es el cinismo, señorías. Un gobierno responsable y comprometido con el planeta y la ciudadanía deberá plantearse seriamente la aprobación de una ley de cambio climático y transición energética que dentro del marco de nuestros compromisos internacionales nos sirva para trazar las líneas ya de lo que tiene que ser una transición ordenada y justa a un modelo sostenible, limpio, social, moderno y democrático. Esa ley es necesaria y debe ser el marco normativo que nos señale la senda de crecimiento de las renovables y la hoja de ruta de esa transición, diseñando alternativas a las trabajadoras y trabajadores de las zonas y sectores que necesariamente van a tener que afectar que ser afectadas por cambios. Las nucleares y el carbón no pueden ser el futuro. Hay otras fuentes de energía que pueden servir para esa transición. Y este nuevo Gobierno debe ser capaz de empezar a dibujar las líneas de ese nuevo horizonte, reducir el peso de aquellos sectores insostenibles y con mayor emisión en CO2, derogar el impuesto al sol, fomentar el autoconsumo y apostar por la generación renovable y distribuida. Hay que afrontar también las crecientes desigualdades sociales y desarrollar la política contra la pobreza energética, que requiere más medidas que un bono social cuya aplicación consideramos ha sido un fracaso. Y me dirán las señorías del Partido Socialista, y con razón, que estos presupuestos no son suyos y que les atan las manos. Nosotros les respondemos que, como ustedes saben, hay margen de maniobra, úsenlo. Por otra parte, en materia eh, turística, estos presupuestos reflejan la intención del Partido Popular de seguir con el modelo de turismo low cost. No proponen mejorar la calidad del empleo del sector ni eh, atender a los impactos sociales y medioambientales que la, que la masificación de ciertos destinos genera. Y, finalmente, por lo que respecta a la agenda digital, sabemos que con estos presupuestos no se va a acabar con la brecha digital ni se va a apostar por el software libre que creemos esencial para nuestro futuro. En definitiva, estos presupuestos son la expresión del escaso interés del Partido Popular por trabajar para que el futuro energético, turístico y tecnológico de nuestro país sea limpio, sostenible y motor de un nuevo y necesario modelo productivo de crecimiento. Por ese motivo, mi grupo ha presentado una enmienda a la totalidad de esta sección 20. Sin embargo, señorías, hoy nos encontramos con un gobierno, Vaya nuevo señoría. Cabo, presidente. un gobierno nuevo de un Partido Socialista que necesariamente ha de mostrar otra sensibilidad. Estos presupuestos son del Partido Popular, pero el Gobierno de Pedro Sánchez, que representa la voluntad de cambio y de regeneración de 12 millones de votos, tendrá que demostrarnos con hechos que esta nueva etapa, el cambio, es posible y que sí se puede. Muchas gracias. Gracias, señora Jiménez.